Económica. cree que la crisis actual generada por la expansión del COVID-19 acabará con el sistema económico capitalista y bien después tenemos otra preguntita por aquí por el chat, bueno dice cristal, no, muy buenas con respecto a un estado global ¿cuáles serían sus contras o dónde estarían los detalles más escabrosos o si ello no nos dejaría a merced de ciertas decisiones aún más problemáticas para los afectados por los países con menores recursos Gracias. bien sobre sobre lo primero eh, sobre lo primero la uh, eh, no no quise no quise entrar eh, en el tema de, de, de la crisis actual como un crisis del capitalismo Primero porque tenemos poco espacio y, y porque quise más bien referirme a aquellos aspectos que, que están a la vista de todos, ¿no? Habl tiempo habrá de, de profundizar. Obviamente el capitalismo multinacional y, y, y con un peso exagerado de, del sector financiero, especulativo, etcétera, eso está muerto, es decir, en el sentido de que... De, de que de que ha quedado descolocado eh, porque su manera que tenía de gobernar el mundo pues ha estallado eh, con lo que dije antes con, con, con la falta de, de, de de utilidad alguna ante la opinión pública etcétera, el, el problema de, de las instituciones que actuaban como tostaferros de, de los grandes poderes económicos es que el problema de, de gobernar el mundo desde, desde desde las sombras es la falta de legitimidad, por eso que la solución es, está en la en la democracia pero antes de entrar en eso eh, esto puede acabar con el capitalismo, no, el capitalismo en sí necesita un sujeto político y social global fuerte como para para poder superar el, el sistema capitalista eh, y eso justamente eh, ya ni me lo planteo porque si no tenemos un sujeto social y político suficientemente fuerte como para llevar la democracia a una escala global cuando hablo de una escala global, para los que hemos sido educados políticamente en el marxismo todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo Marx nunca pensó en la posibilidad de una revolución que no fuera mundial ¿Eh? Ya sabemos lo que pasó después con las revoluciones en un solo país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el, si, si esto pudo ser cierto, probablemente una intuición genial eh, de, de Marx, etcétera, en, en su momento, hoy en día es, que es, es lo que yo que, quise demostrar: es que es una necesidad urgente superar el sistema político mundial con los que, cambios que se supone para cambiar el sistema económico mundial. Tengamos o no tengamos fuerza y movilización social suficiente para llegar con esos cambios mucho, mucho más allá y vamos a lo segundo yo todo lo que sea eh, hacer una constitución unas elecciones y un gobierno al que podamos derrocar por, en las urnas creo que no tiene digamos pegas importantes es decir contras importantes porque una de las cosas que hemos aprendido en este siglo, sobre todo a partir de la experiencia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, independientemente de las dificultades actuales, es que se puede ganar unas elecciones y desde, las, y desde los gobiernos hacer reformas radicales. ¿no? Se puede hacer eso. Y entonces, si se puede hacer en un ámbito, digamos, regional la, la América Bolivariana, o se, se pudo intentar hacer en un ámbito regional como la América Bolivariana, ¿cómo no se podrá hacer eh, mundialmente? Es que necesitamos hacerlo mundialmente porque es un problema de supervivencia. Daros, eh, fijaros una cosa, yo no, no estoy planteando la cuestión ideológica, ¿no? estoy planteando un, un tema de supervivencia de la propia humanidad de que no tiene los instrumentos políticos para enfrentarse a las amenazas globales, porque no existe un poder político mundial capaz de hacer política y de tener un presupuesto y de tener unos medios, entre otras cosas, para acabar también con las desigualdades que existen entre el norte y el sur, entre diferentes zonas, zonas del mundo. Entonces, yo no le veo pega si sí, es una democracia de verdad. Claro, se pueden ganar y se pueden perder las elecciones, puede haber un gobierno mundial conservador o un gobierno mundial eh, reformista o de izquierdas o de derechas, hasta puede eh, los ultras como, como pasó en Estados Unidos, eh, eh, en Brasil y, y, y pues llegar, llegar al gobierno. Pero, pero es que no existe otra manera de poder avanzar más que por la vía democrática. En el caso de, de, de una vía democrática global es ya cuestión de supervivencia, pero para transformar también la sociedad en todo el mundo y acabar con las desigualdades que han ido creciendo con la globalización económica necesitamos un gobierno a poder ser y de eso nos encargaremos también de, de dar nuestra aportación que, ten, que que respondan esos gobiernos a una idea de progreso que como sabemos saben todos los que nos siguen en la historia de abate no consideramos como los modernos que eso es una cosa del pasado, es una cosa del presente y del futuro necesitamos una perspectiva de progreso y, y el hecho en sí de crear un gobierno con fuerza mundial eh, quienes más temen quienes más lo temen son los, los propios poderes financieros y multinacionales que han gobernado el mundo hasta ahora. Porque no quieren compartirlo, lo tenían muy fácil, pero han fracasado. Y la humanidad no puede estar esperando a que, a que esos señores pues, tengan garantizado sus beneficios económicos eh, eh, por vida, para, en toda su vida, mientras la gente está muriendo masivamente. De ahí que el cambio que se ha dado en Alemania, y por parte sobre todo de la señora... ¿Merkel? Melker, eh, eh, pues es muy significativo porque eh, eh, se puede dar en otros, en otros, en otros lugares. La democracia es la vía para cambiar las cosas en este, en este mundo. Que... Que, que vivimos, ¿no? y lo ha demostrado la experiencia última, concretamente en América Latina, pero no solo en América Latina, nosotros tenemos ahora un gobierno de izquierda en España, donde se están haciendo cosas, a lo mejor no es la revolución pendiente en la que, con la que hemos soñado, pero es que cuando vivimos situaciones de extrema necesidad, por ejemplo en el, en el ámbito social, o de extrema necesidad en el ámbito global, como como a las, que, a las que nos estamos refiriendo ahora es que cualquier cambio es, un, es una revolución y tenemos que saber que aparte de la, de la ideología, de lo que nos gustaría y, y de la revolución que hemos amado y en la que nos hemos formado quizás lo más urgente sea eh, una serie de reformas imprescindibles para, para luchar contra la, la desigualdad social en general, pero en ese caso para algo ¿Por qué? ¿Por qué creéis que hubo un cambio en Europa? Es que la pandemia no perdona ni a ricos ni a pobres, no perdona a nadie y destruye la economía. Y si destruye la economía no hay, no hay salarios y no hay puestos de trabajo, pero tampoco hay beneficios de los empresarios. Estamos viviendo una situación límite y tenemos que generar respuestas que no son las respuestas del siglo XX ni, si, ni siquiera las del siglo XIX por mucho que nos inspiremos y yo soy que, eh, de los que más en, en nuestros en nuestros clásicos bien entonces este, doctor Carlos Barros por acá también tengo otra pregunta de Oscar Salas de gallegos bueno le dice buenas tardes máquina, ahí es dice mi pregunta ¿no? si la crisis generada por el COVID-19 fortalecerá o acabará los esfuerzos de integración como la Unión Europea en especial la indiferencia inicial en cuanto a Italia por los demás integrantes del blog esta crisis ¿usted cree que favorecerá un resurgimiento de los nacionalismos? gracias Bueno, quizás por aquí si me permite un par de preguntitas más para ligar la charla ¿no? ¿no? Eh, ¿En qué situación está eh, la historia de las eh, mentalidades? Y la última, eh, ¿qué, nueva, ¿qué nuevas investigaciones usted está preparando en la actualidad? Muchas gracias. Bien, pues cuatro cosas. Entonces, primero, sobre Europa, ya contesté en la, en la charla. Creo que Europa, de una manera también inesperada, está viviendo un cambio importante. Eh, que no sabemos, ni, ni siquiera sus, sus protagonistas saben a dónde nos puede llevar. Yo creo que desde luego eh, eh, el cambio de orientación que se le ha dado a la política económica europea es muy, muy, muy positivo y nos retrotrae al proyecto inicial al proyecto inicial de, de Europa, que no era la Europa de los mercaderes, ¿no? sino que era la, la Europa de todo. Por lo tanto, ahí poner todas las esperanzas y que, además de la necesidad imperiosa de dar respuesta a, a, a la pandemia y a sus consecuencias económicas, cuenten pues, eh, otras, otros objetivos, de, de, que son los viejos objetivos de, de una Europa, de unos Estados Unidos de Europa. Yo en eso soy optimista, que este cambio no solo continúe, sino que además se extienda a otros ámbitos. Eh, la, la eclosión de los, de los nacionalismos, bueno, ya decía... Eh, un filósofo ruso de principios del siglo XX que hay nacionalismo del de, de, de gran ruso y, y, y, y, y los nacionalismos que siempre han estado, de nacionalidades que siempre han estado oprimidas. Y los peligros son los, los, los grandes estados nacionales. Ahora, ahora mismo lo vemos con el proteccionismo. En, en Estados Unidos y en otros y en otros países que es muy importante porque añaden más leña al fuego de la crisis que estamos viviendo eso bueno bien contra contra los, las identidades la identidad nacionales es, es un derecho político que nació con la revolución francesa ¿no? y ya digo que hay varios tipos de nacionalismo de todas maneras eh, y es compatible con con una globalización política. Eh, de, de hecho, los nacionalismos pequeños, yo soy gallego y que siempre ha sido históricamente una, una nación sin Estado, pues los, los, el nacionalista gallegos se siente más cómodo pues, en un Estado europeo y no digamos en un Estado mundial, etc. Que, que, que, que, que en el estado español aunque muchos de nosotros pues eso somos gallegos pero también nos sentimos por supuesto eh, españoles por lo tanto si se avanzan en esa, en esa dirección claro hay que hay que vencer la resistencia de determinado nacionalismo sobre todo por ejemplo de países que tienen sistema autoritario y que se y que se, y que, se y que se protege el nacionalismo para, para, para para enfrentarse a para, para, para negar eh, eh, digamos la integración en, en una autoridad política superior pero eso para eso tenemos la experiencia de Europa de Europa todo el mundo acabó cediendo después atribuciones para aceptar la integración en la Unión Europea, porque está claro que suponía más ventajas que desventajas. Lo mismo podríamos hablar a nivel mundial. Bueno, la historia de las mentalidades, cambiando completamente de tema, pues es, yo la practiqué, pues llevo practicando más de, de, de 30 años, en un momento que empecé, en los años 80, un momento que ya me decía mi amigo Jacques Le Goff, que sin haberla agotado eh, los, los franceses, el francés ya la habían abandonado, por lo tanto me alegra decir que en este momento ver, cole, ver colegas que en aquellos años pues estaban haciendo historia eh, eh, venemencial o, o historia económica, etc. y que ahora bueno, están prestando atención a las mentalidades, hay un momento interesante para de vuelta a hacer historia de mentalidades, lo único que quiero añadir que hoy, a diferencia de lo que sucedía en los 70 y 80, solo tiene sentido hacer historia de mentalidades si se hace una historia global, si se, si se hace una historia de mentalidades que hay tiempo tiempos sociales, política y económica, etc. Bueno, yo ahora estoy aprovechando el, conf el confinamiento para... Tenía tres libros, uno ya está dado a la imprenta. En, en, en la editorial viejo topo de barcelona pero bueno con la pandemia eso está paralizado que es sobre el concepto de nación en mars y tengo dos que estoy a punto de terminar o sea como sabéis yo soy medievalista uno eh, una, una actualización y ampliación de todos mis trabajos sobre historia de las mentalidades en la edad media y otro eh, sobre el mito y la realidad de eh, de, sobre el mariscal Pardo de Sela, que es un tema, digamos, gallego, fue un noble en, la, en, la, en el siglo XV que fue eh, degollado por los, por los reyes católicos que ha generado toda una tradición a favor y en contra, y yo estoy haciendo un libro sobre ese tema que además tiene un interés universal porque un problema que tenemos los historiadores es cómo eh, enfocar eh, qué hacemos con los mitos ¿no? y las tradiciones inventadas y yo soy partidario de que hay que estudiar mm, con documentos pero también considerar fuente histórica las propias tradiciones eh, orales aunque eso nos da más trabajo porque es más fácil coger la documentación y escribir pues una historia que tener que hacer eso y al mismo tiempo ver cómo esa historia pues ha ido cambiando de boca en boca y a veces de escrito en escrito, pero es muy importante porque los mitos y las tradiciones tienen una gran influencia en el público, y entonces yo estoy tratando de hacer las dos cosas, la parte histórica y la parte mítica del romance del mariscal Pardo de Sela, y, y espero que si, que, que si sobrevivimos todos, y pienso que las cosas en España, a pesar de que crecen los... Otra, de nuevo, los contagios están relativamente controlados. Poder acabar estos libros y, y poder emprender eh, nuevas, nuevas metas. Combinando, como veis, todo eso con, con incursiones mías que, que en historia debate llamamos de historia inmediata, de lo cual también podría sacar un libro, porque llevo desde la, desde la primera vez que. Eh, eh, Enfoqué histórica e historiográficamente un tema de actualidad que fue con la revuelta de Chiapas en 1994, pues ya tengo entre textos y, y conferencias pues como para un volumen de historia inmediata donde trato de ser coherente con lo que defendemos, es decir, el historiador no puede vivir de espaldas del presente, hay que, decir, hay que hacer historia con rigor, pero desde el presente y para el futuro. que sí, este, doctor, muy bien, este, recordaba muy bien con una, una granza ¿no? de la época de integrado el tema de mentalidades, lo que manifestó, ¿no? Mental, en fin, de todas maneras este, es gratificante escucharlo muy bien por su simplemente quería pedirle, no sé, un mensaje final para todos los historiadores que estamos escuchándolo quizás algunos aportes o algo que quiera usted agregar Bien, mi, mi mensaje es... tiene tres partes sobre todo a los historiadores jóvenes, innovar, que se ha perdido el gusto de, por la innovación no hacer historias eh, de espaldas al, al presente y usar a tope, no sé si ahí lo entendéis, a tope las nuevas tecnologías porque son las que nos permiten primero coordinarnos entre nosotros y llegar al gran público. Pienso que todos los retos que tiene la humanidad en este siglo XXI no tienen solución sin la historia, sin una perspectiva histórica, sin tener en cuenta que, que, que la historia pues, no solo sirve para entender mejor el presente, sino para tener más elementos para construir un futuro mejor. Nada más y muchas gracias a todos vosotros. Gracias, de todas maneras, doctor. Este, bueno, ahora vos doy pase este, a Daniel. Daniel, adelante. Eh, eh, eh, gracias, Joel. Más bien, gracias al doctor Carlos Barros por estar alineado hoy aquí y a todos los que estuvieron, a pesar de los pequeños inconvenientes que tuvimos al inicio. Más bien, gracias, doctor Carlos Barros y bueno, estaremos en contacto. Más bien, esto ha sido otra vez, eh, hablemos de historia y será hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias Hasta a ti, luego. Daniel. Que te mejores, Daniel. Igual, igualmente, ustedes todos que estén viendo por allá también. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, yo...